Se burló de este país, ese fue los otros días que vino a declarar su bienes Y la que está fea, mi querido Men, es la ministra de la juventud Porque el, el, el director eh, Míralo ahí, por no presentar, no es, no es suspenderlo, es cancelarlo Pues una falta de respeto a nosotros, los ciudadanos de este país eh, Bueno, debo decirle que esa Kimberly el director de contrataciones públicas llevó expediente al PECA porque no cuadran. Hay una serie de contratos que tienen irregularidades y le está dando la razón a Nuria Piera que le hizo un reportaje. Esas muchachas tienen que destituirla porque es que, es, que, es, que, es que no cuadran, es que ahí hay unos manejos turbios. Y se complica cada vez más el asunto. Aquí hay que comenzar a dar ejemplo. Porque no es posible que aquí se produzcan tantas irregularidades y se sigue este, este, este, esta charlatanería. Buenas tardes. Buena. Bien, gracias, un placer. Un placer. Gracias. Gracias, gracias. Es que Así es. Te llamando, yo te estoy llamando por decirte que qué es lo que vamos a hacer con esa sinvergüenza de industria y comercio que volvió y subió los combustibles. Sí. Yo creo, lo que con ese buen bueno, no, pero no creas tú que es de industria y comercio, eso es el gobierno. No le cagamos eh, el agua al más débil. Es eh, eh, eh, eh, el gobierno el responsable, no es Hito o no. Hito o no es una parte, es un subalterno. Si Abinader le dice, mira, porque Abinader es el presidente, los ministros son subalternos de los presidentes. Si Abinader y la ciudadanía sabe que un ministro está actuando, lo que tiene que actuar, no, mira, no me haga esto así. ¿Por qué actuado en otras ocasiones? No me suba la gasolina. Póngela como tiene que estar. Es así. Hay que hablar las cosas claras. No nos prestemos engaño. Buenas tardes, mi querido Leocadio. Buena. Mi querido Leo, ¿cómo está? Bien. De Dios y yo estoy bien escuchándote a ti, tú no me habías vuelto a llamar más. No, yo siempre. Yo estaba preocupado por tu salud. Dije, cocho, a Leo. ¿Le ha ocurrido algo? Omar, Omar, te estoy llamando a ver si tú puedes al final del programa poner a ceniza. Ceniza, ¿y quién canta ceniza? Toña la negra. Doña la negra. Hay varias sí. partis. Y a Leocardio aquí con placer. Dile a Ángel que me consiga. Ceniza. Ceniza se escribe con C de casa. Y le y... mudó la mujer y la lucharemos. <risa> Este Leocadio es terrible <ríe> Hay que complacerlo porque es un hombre De este programa Dile a Aja que me busque ceniza De Toña la Negra <ríe> Para ponérselo a Leocadio Gracias Leo gracias, gracias, madre. Gracias. Siempre es tuyo Sí Leo, adiós pero si sí yo le puedo Hacer ese momento feliz Poniéndole esa canción Hay que hacerlo, hay que hacerlo Y entonces eh... Buena tarde Salve, Ivano, ¿cómo está usted? Bien, gracias, un placer, ¿y usted? Un placer. Le habla Jorge Cáceres, quien me llamó anoche. Jorge Cáceres de Cenoví de la ruta de la Vega, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Adelante, usted hizo una denuncia ayer con mikeuri, que después yo le expliqué que los regidores de todos los ayuntamientos del país le dan una cuota de combustible porque yo trabajé en el ayuntamiento de la capital... Y trabajé con un regidor que fue asistente de papá del actual presidente de la República, José Rafael Abinader. Y, y a mí era que me entregaban la, la, los combustibles de él. Yo lo entregaba y después de ahí, si usted quiere regalo a quien usted quiera y esos son problemas de usted. Entonces yo le expliqué eso y usted entendió. Adelante, Jorge. Sí, eh, lo que sucede es que fue prácticamente una pregunta... Para que usted me respondiera, la cual, como usted se empezó ahí, me la respondió luego, en privado. Este, ya ahí cuando usted me dio la explicación, pues yo entendí perfectamente, todo queda aclarado. Pero ha ocurrido algo que el asunto de pensar se está por convertir en un conflicto Ajá. dentro de mi misma organización. Ajá, y yo no quiero eso, yo lo que quiero es, ya prácticamente y usted explicó la situación o sea que eso es normal claro, claro y no fue denuncia, dice una pregunta que si era normal eso Sí, sí, eso eso no es normal. entonces, eso está ya claro porque él es candidato y al otro candidato son dos entonces sí. yo, pensé, yo apoyo el otro candidato claro entonces yo entendía, yo estaba pensando bueno, acá están usando recursos para ganar, para quedarse ahí usted sabe como es esto y yo por eso hice la pregunta. ¿Qué cuál fue el error mío? Hacer la pregunta públicamente. Debí de haberlo llamado a usted en privado y hacerle la pregunta en privado. Pues ahí andan por ahí, pero yo no quiero. Yo quiero primero esperar el diálogo primero. Y luego, que hay ciertas sanciones para mí. No lo dijo él. Lo dice uno de los directivos de, de este indicante. ¿Lo van a sancionar porque usted hizo esa intervención de ayer? No lo ha dicho él, pero ya tengo conocimiento que un directivo eh, me va a sancionar por una semana por eso, pero oh. yo voy a esperar a, a hablar con él, a dialogar con él, él es una persona que escucha, este, luego del diálogo voy a, a ver qué va a ocurrir conmigo, luego entonces procederíamos a, a seguir hacia adelante, pero realmente yo no quiero que esto se convierta en conflicto, como le dije ahorita. No, pero no hay por qué en conflicto, entiendo yo, no, porque, y ustedes son eh, eh, compañeros de una ruta, entiendo yo, bueno, pues búsquenle la solución a eso de manera dialogante y de manera pacífica porque el país no está para más conflicto. El país lo que esté para eh, eh, utilizar todas las energías y los recursos que estén disponibles para resolver las situaciones acuciantes por las que está pasando este país que no son fáciles, ni pintan que van a ser fáciles. Así que espero que todo salga bien y todo quede bien. Okay, okay. ok, un bueno, placer, Jorge, un placer. Bueno, señor, entonces, este... Eh, debo decirle que estaba viendo un artículo, estaba leyendo, mejor dicho, que escribe en el día de hoy Guido Gómez Mazara, y he visto a alguna persona referirse al tema. En el sentido de que Guido escribe y le hace una especie de llamado y alerta al gobierno y hace una especie de denuncia del PLD en el sentido de que Guido Gómez Mazar entiende y mucha gente que el PLD tiene una ofensiva, es un partido de oposición, es un derecho que ellos tienen, independientemente a que no canalicen bien su oposición, y hasta la utilicen, pero es un derecho que tienen, porque la democracia es esa. La democracia es, si usted está en oposición, quizá no sea la mejor forma hacer una oposición destructiva, pero la sociedad mira. Entonces, ¿qué resulta? Que Guido dice que el PLD va a utilizar la cuestión del estómago eh, para combatir al gobierno de Luis Abinader y va a utilizar el aspecto económico. Y él llama a que y los peledeístas dice seguido que para ocultar las persecuciones que le van a venir en términos judiciales por los robos que hubo, eh, ellos van a querer tapar eso y se van a querer presentar y que como eh, defensores del pueblo en aspecto económico, por eso ellos plantearon que debían seguirse. Porque fue en el gobierno del PLD que se implementaron esos programas de fase 1, fase 2, quédate en tu casa. Bueno, todos esos programas de ayuda de gobierno. Y como Luis Abinader y funcionarios del gobierno anunciaron que eso se iba a quitar a partir de diciembre. Que nada más iba a llegar hasta diciembre. Eh, eh, los PLD están amenazados con... Y no que los PLDistas, sino porque ha habido, debo decirlo... Un consenso de que eso se debe de mantener durante un periodo, qué sé yo, el ITIN diario plantea que debe de quedarse tres meses, hay sectores que plantean que se debe quedar de hasta que aparezca la, la vacuna, hay quienes plantean que quitar esos programas y lanzar esa gente a la calle con el pechazo en medio de una crisis económica como está, puede provocar mucha violencia, mucha protesta y problemas sociales. Pero yo le voy a decir algo. A Guido y a todo el que esté en política. El aspecto económico, oigan esto, y les voy a hacer un recuento de varios países. El aspecto económico es determinante para que un gobierno pueda mantenerse con popularidad, para que un partido que sustente un gobierno pueda ganar elecciones. Eh, hay países, por ejemplo, miren el caso, para ponerle un ejemplo, de Joe Bush. Eh, Joe Bush padre era presidente de los Estados Unidos cuando la guerra del Golfo Pérsico. Él fue quien ordenó no. sacar a Irán de Kuwait, un pequeño paísito rico, poderoso en petróleo, que Irán ...bajo la jefatura de Saddam Hussein... ...decía que eso era una provincia de Irak... ...y ellos entonces se metieron para tratar... ...de recuperar esa provincia... ...como dice China, la República Popular de China... ...que Taiwán, lo que se conocía como Formosa... ...es parte del territorio de, continental de China... ...y ellos tarde o temprano dicen... ...que Taiwán tiene que ser parte de ellos... ...porque ciertamente... ...Taiwán es verdad... ...en un momento dado era parte de China... Y cuando la revolución de Mao Zedong, eh, Chiang kai Zhe, porque lo tuvieron también los portugueses dominados, los ingleses, y Chiang kai Zhe, que perdió la guerra en China, se refugió con su gente en Taiwán. Bueno, pero el caso es que Joe Bush salió porque derrotó a Saddam Hussein, lo sacó de Kuwait. Salió con la popularidad y más de un 90%. Todo el mundo decía que Joe Bush iba a ganar cómodamente la reelección. No habían, oigan, los candidatos y los políticos del Partido Demócrata en Estados Unidos, ninguno querían enfrentar a Joe Bush. Porque tenía una popularidad tan grande por la guerra. Que era imposible, decían, enfrentar este monstruo. Era un monstruo, pero ¿qué resultó? La misma guerra dejó a Estados Unidos en una situación de crisis económica y la crisis económica en Estados Unidos como consecuencia de las inversiones en la guerra y de una especie de crisis que cíclicamente se da en diferentes partes del mundo.